Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora vamos a empezar una serie de vídeos en los que vamos a ir viendo, vamos a ir explicando eh, un conjunto de circuitos combinacionales estándar. Este conjunto de circuitos son unos circuitos que implementan una función que se necesita o, o que se requiere habitualmente en sistemas de información en computadores y dado a que se tiene que utilizar se tiene que implementar muy habitualmente estas funcionalidades pues se han definido como unos circuitos ya estándar que están disponibles para cualquier ingeniero de, de, de procesadores que quiera utilizarlos vale entonces podemos encontrar ya estos circuitos diseñados implementados en un, en un chip en, un, en, en disponible en el mercado así que simplificaría todo el proceso de creación de sistemas más complejos ya que directamente ya dispondríamos de esa funcionalidad que como hemos dicho es bastante habitual y por tanto se pueden ir reaprovechando, ¿vale? son módulos reaprovechables. ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar poco a poco en cada uno de los vídeos vamos a ir viendo uno de estos circuitos eh, combinacionales estándar y vamos a ir explicando su implementación, sus características, su funcionalidad y algunas cuestiones adicionales. El primero de ellos van a ser los circuitos eh, que se conocen como multiplexores. ¿Qué es un circuito multiplexor? ¿vale? Pues un circuito multiplexor, como indica aquí, es un circuito que tiene una, una entrada de selección y una entrada de datos. Y la funcionalidad que implementa es que la entrada de selección indica o escoge unas entradas de, de datos y las pasa a la salida. Básicamente, selecciona una de las entradas en función del valor de la entrada de selección. Por tanto, vamos a tener en este tipo de circuitos n entradas de selección y 2 elevado a n entrada de datos. ¿Por qué? Pues porque con n bits puedes determinar 2 elevado a n valores. Así que con esos n bits de entrada vas a poder llegar a seleccionar hasta 2 elevado a n posiciones. Por ejemplo, si tengo, eh, como en, en este ejemplo, en el circuito que tengo aquí escrito, tengo un bit de selección. Con un bit de selección puedo escoger... O la entrada 0 o la entrada 1. Si tuviese 2 bits de selección, podría escoger la entrada 0, 1, 2 o 3. 2 elevado a n. 2 elevado a 2, 4 eh, posibles valores, posibles entradas de datos que puedo escoger. ¿De acuerdo? Así que siempre vamos a tener 2 entradas de selección y 2 elevado a n entradas de datos. Y siempre vamos a tener una única salida. Una única salida que va a corresponder al valor que hemos seleccionado con la entrada de selección, al valor que tenga la entrada de datos que esté seleccionada. ¿Ok? Si esa entrada es un 0, pues a la salida habrá un 0, si esa entrada era un 1, a la salida habrá un 1. ¿Cómo se van a representar, cómo se van a dibujar los circuitos que son un multiplexor? Vamos a poder encontrar distintas alternativas. Cualquiera de estas tres que veis aquí, como una única caja en la que indicamos que es un multiplexor, se indica de forma de, en texto y se dibuja como un, un rectángulo, como sería cualquier circuito no genérico, no estándar, o bien nos lo vamos a poder encontrar utilizando una, un dibujo, un aspecto particular para los multiplexores. En algunos entornos lo vamos a poder encontrar dibujado de, de esta forma, como este pentágono, ¿vale? con, con esta forma, como si fuese un, un rectángulo y un triángulo, o también lo vamos a poder encontrar con forma de trapecio. Cualquiera de las tres es válida, no, no tiene más, más misterio, y lo único que sí que hay que respetar es que siempre vamos a tener en entradas de selección 2 elevado a n entradas de datos y únicamente una salida. Como decíamos antes, esta variable de selección es la que escogerá cuál de los valores de entrada está en la salida. Entonces, imaginaros que aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 0. Y que la entrada de selección vale, por ejemplo, 0. Pues si la entrada de selección vale 0, lo que nos está diciendo es que la entrada de datos número 0 es la que va a salir a la salida. Es decir... La salida o la entrada 0 sería la que pasaría a la salida y por tanto tendríamos valor 1. Si, tuviésemos, si cambiamos el valor de selección al valor 1, pues entonces en lugar de escoger o de llevar a la salida el 1, pues llevaríamos el 0. Esa es la funcionalidad que implementa. Por tanto, ¿cómo se implementaría, cómo estaría compuesto internamente un multiplexor? El multiplexor más pequeño que podemos construir. El multiplexor más pequeño que podríamos construir es el que únicamente tiene una entrada de selección y dos entradas de datos. Así que su tabla de verdad pues, sería esta que tenéis aquí. Serían tres variables de entrada, dos de datos, una de selección, ocho posibles casos. ¿vale? Como hemos dicho, cuando la entrada de selección vale cero, lo que tenemos a la salida es el valor de D0, de la entrada de datos ceros. Fijaros que esto y esto coincide. Sin embargo, cuando, las, eh, cuando la entrada de selección es un 1, lo que tenemos en la salida es el valor de D1. Fijaros que aquí vuelve a coincidir. ¿Ok? Si pasamos esto a un mapa de Karnaugh y minimizamos, lo que nos quedaría es esta función de aquí, ¿vale? Eh, hemos pasado esto al mapa de Carnot, hemos minimizado, y la función que nos da es esta. En cualquier caso, fijaros que esta función, esta expresión algebraica, la hubiésemos podido deducir sin necesidad de pasar por el mapa de Carnot, simplemente sabiendo la funcionalidad que tiene el multiplexor. Fijaros, esto... Lo que me indica es que cuando la variable de selección S0 vale 0, es decir, está negada, lo que tendría la salida es el valor de D0, D0 por S0 negado. O, operación de más, o cuando la S0 valga 1, lo que tendría la salida es el valor de D1. Os fijáis. Esto lo podríamos haber sacado directamente porque, al fin y al cabo, lo que expresa la función algebraica es lo que, lo que hemos dicho nosotros, lo que, la, la funcionalidad que hemos expresado verbalmente. Por tanto, si tuviésemos que construir un, un circuito más grande, un multiplexor de más entradas de selección, Podríamos ahorrarnos todo este proceso de generar la tabla de verdad, generar el mapa de Carnot y sacar eh, las puertas o la implementación en puertas de ese circuito. Lo podemos hacer directamente con este razonamiento que hemos visto. Sería ir cogiendo las distintas combinaciones de la entrada de selección y multiplicándola por la entrada de datos correspondiente que se tiene que seleccionar para ese caso, para ese valor de la entrada de selección y sumar todos esos, esas, eh, esos casos, ¿ok? Entonces, imaginaros que queremos construir el siguiente eh, multiplexor más grande. El de dos entradas de selección sería el siguiente eh, multiplexor. Si tiene dos entradas de selección, 2 elevado a n es eh, 4, entonces tiene cuatro entradas de datos. Y la salida sigue siendo únicamente un bit, el bit del dato seleccionado para cada caso. Así que fijaros, ¿cuándo vamos a escoger el valor de D0? El, de, el valor de D0 estará en la salida cuando S1 valga 0 y S0 valga 0. ¿Qué más? ¿Cuándo vamos a escoger el valor de D1? Cuando S1 valga 0 y cuando S0 valga 1. ¿Qué más? El valor de D2, ¿cuándo será el... ¿D2 el que esté a la salida? Pues cuando S1 valga 1 y S0 valga 0. ¿Y cuándo va a ser el valor de D3 el que esté en la salida? Pues cuando las dos variables de selección, tanto S1 como S0, valgan 1. Así que S1 por S0. Esto sería la función, la expresión algebraica de un multiplexor de dos entradas de selección. ¿Que fuesen de tres? Pues lo mismo, siempre la misma metodología. ¿Para qué se pueden utilizar los multiplexores o por qué son útiles esta función que hemos determinado? Pues, por ejemplo, se utilizan o, o, o son habituales en contextos en los que es necesario llevar a cabo una transmisión de datos paralelos, ¿vale? App -app a través de una transmisión que es compartida entre distintos eh, componentes, ¿vale? Esto sería una, lo que se conoce como una transmisión multiplexada. También nos serviría para hacer de selector de entradas y también es útil en los casos en los que es necesario serializar los datos, unos datos que están en paralelos y es necesario serializarlos, enviarlos de uno detrás de otro en forma serie, ¿vale? Por eso... No los encontramos, está definido como un circuito estándar porque estas funcionalidades son habituales dentro de los computadores. En cualquier caso, nosotros le vamos a dar una función más relacionada con la asignatura. No es la habitual, pero sí que se pueden utilizar para esto, que es la implementación de funciones. Nosotros vamos a poder, o vamos a utilizar multiplexores para implementar funciones. Vamos a ver cómo. Fijaros aquí, aquí os presento eh, la expresión algebraica, aquí tenéis la expresión algebraica que os he comentado anteriormente que tenía un multiplexor de dos entradas de selección. ¿Cómo? Fijaros que esta expresión os debería sonar o relacionarlo con algo. Fijaros que tenemos dos variables negadas, una de ellas negada y la otra eh, sin negar, sin negar y negada, y las dos sin negar. ¿Le encontráis alguna similitud con los minters de una función? Si sí, no, acordaros que el minterm seno era las dos variables negadas, m1 era una variable sin negar y otra eh, negada, y así sucesivamente. ¿vale? Entonces fijaros que todas estas parejas de, de, de variables de la función son todos los mintens de una función de dos variables. Así que un multiplexor de dos, de dos entradas de selección nos está ofreciendo a la salida todos los mintens de una función de dos variables. Y aparte, nos deja determinar el valor de una tercera, de una tercera variable, el, el valor de la entrada de, de datos, para poder escoger unos minters o dos o otros. Imaginaros que yo solo quiero escoger el minter 3, pues yo podría forzar que de 2 valga 0, de 1 valga 0, de 0 valga 0. De esta forma, estos tres términos productos primeros se eliminarían, desaparecerían. A de 3 le pongo valor 1 y entonces me quedo con el minter 3. ¿Que necesitaba 2? Pues a los dos que necesito, el valor de la D lo pongo a 1. ¿Que necesito 3? Pues se lo pongo a 3. ¿Que necesito los 4? Pues todas las entradas de D valen 1. Vamos a verlo con un, con un ejemplo. Imaginaros que quiero implementar esta función. ¿Vale? Pues fijaros que, si yo hago que la S1 valga A, aquí tendría A negado, Aquí tendría A negado, aquí tendría A, y aquí tendría A, habiendo forzado que S1 es igual a A. Fijaros qué pasa si yo hago que ese 0 valga B. Si S0 vale B, la segunda de las variables de la función, aquí tendría B negado, aquí tendría B, aquí tendría eh, B negado y aquí tendría B otra vez. ¿vale? ¿Con qué mintens me quiero quedar yo de esta función para expresar esa función en forma canónica de suma de productos? Me quiero quedar con el mintem 0. El minterm 0 es este de aquí. Pues yo a este de 0 le hago valer 1. ¿ok? Así que d 0 lo he sustituido por un 1. El segundo minter que me quiero quedar es el, que, el minter 1, el que corresponde a, a igual a 0, b igual a 1. Ese es este de aquí. Por tanto, a la d1 le voy a asignar el valor 1. D1 es igual a 1. Y el tercer minter que quiero coger es el minter 3, que es eh, este de aquí, en el que tanto a y b valen 1. El minter 3 es el que corresponde a este caso, por tanto, la D3 la fijo, la hago valer 1. D3 es igual a 1. Entonces esto me quedaría así, y la única variable que no he sustituido es D2. D2, como es un minter que no quiero coger porque es el caso en el que vale 0, D2 lo fijo a 0. Es decir, que D2 valdrá 0, y al multiplicarlo por este por esta parte de aquí de la expresión, todo eso se simplifica en cero. Los otros casos me quedarían, si, si lo pongo aquí arriba, esto me quedaría pues simplificado A negado, B negado, más no AB, más AB, que coincide con los minters, obviamente, que necesitaba para implementar esta función. Pues fijaros que habiendo hecho esta sustitución, yo he conseguido implementar esta función, esta tabla de verdad que tenía aquí. ¿Cómo traslado esto al multiplexor, a las entradas del multiplexor? Pues directamente. S1 tiene que ser A, S0 tiene que ser B, D0 tiene que ser 1, D1 tiene que ser 1, D2 tiene que ser 0 y D3 tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, poniendo estos valores en el multiplexor, yo ya podría tener implementada esta función. Todo este análisis que he hecho no es necesario hacerlo siempre. Es tan directo o tan sencillo como conectar las variables de la función directamente al multiplexor y uh, en el mismo orden de... de, de la, la de más peso a la variable de selección de más peso y la de menos peso a la, de, a la variable de selección de menos peso en el mismo orden, tanto en, de la función como de las variables de selección, y luego trasladar directamente los valores de la salida a las entradas del multiplexor. Fijaros, aquí era 1, 1, 0, 1, pues 1, 1, 0, 1. Si conecto estas variables en el mismo orden, puedo hacer esa correspondencia directa. Si la variable hubiese sido de tres eh, variables, pues multiplexor de tres, entradas de selección. Si hubiese sido de cuatro, pues de cuatro. Y así sucesivamente. ¿Ok? Es bastante directo. Aunque ahora vamos a ver que también se pueden utilizar multiplexores de un tamaño más pequeño que el número de variables que tenemos. Por ejemplo, si tuviese con un multiplexor de 2, también voy a poder implementar eh, funciones de tres variables. Con un, pero Incluso vamos a ver cómo implementar funciones de cuatro variables con multiplexores de dos y esto lo podríamos extender. O dicho de otra forma, por ejemplo, las funciones de cuatro variables las podría implementar con un multiplexor de cuatro entradas de selección o de tres entradas de selección o de dos entradas de selección. ¿De acuerdo? Vale, vamos a verlo con un, con un ejemplo. Fijaros, aquí tengo un multiplexor de dos entradas de selección. Sin embargo, mi variable, mi función, es de tres variables. Así que tengo funciones de n variables y voy a utilizar un multiplexor de n menos una variable. Antes habíamos dicho que lo que hacía era coger directamente las variables, conectarlas a las entradas de selección y copiar en las entradas de datos los valores de la función. Claro, si ahora yo hiciera eso, resulta que tengo tres variables, pero solo uh, tengo dos entradas de selección. De todas formas, vamos a hacerlo al menos con dos de ellas. Imaginaros que aquí conecto la A y la B. Y ahora me queda la C, ¿ok? Ya veremos ahora cómo la conectamos. Fijaros, cuando A valga cero y B valga cero, la variable que tendremos a la salida es esta de aquí. ¿Qué tiene que valer la función cuando a vale 0 y b vale 0? Cuando a vale 0 y b vale 0, la función tiene que valer 0 o 1. Entonces yo aquí no puedo ni poner un 0, ni puedo poner un 1. Tendría que poner algo que para este caso valga 0 y para este caso valga 1. ¿Qué es ese algo? Pues fijaros en la tercera, tercera variable. Tengo aquí una c que cuando la C vale 0, la salida tiene que ser 0, cuando la C vale 1, la salida tiene que ser 1. Entonces, si yo conecto aquí la C, ya lo tengo resuelto, porque siempre que A y B valgan 0, el valor de la salida tiene que ser el valor de C. Y este análisis lo tengo que repetir, lo tengo que hacer de nuevo para cada uno de los casos. Por ejemplo, cuando A y B valen 0 1 es este caso de aquí. ¿Qué ha de valer la salida? Pues cuando A vale 0 y B vale 1, siempre ha de valer 0. Aquí es más sencillo. Directamente conecto un 0 porque siempre ha de valer 0 para cualquiera de las dos opciones, de los dos casos que tengo ahí. ¿okay? Ahora, siguiente caso. Cuando A vale 1 y B vale 0 que sería la entrada de 2. En este caso tenemos que el valor que tenemos que tener a salida es siempre 1. Vuelve a ser un caso de los más sencillos, de poner solo 0 o 1, no importa ni poner la variable c. Y ya por último... Tenemos el caso último, el D3, que se selecciona cuando A vale 1 y B vale 1. Cuando A vale 1 y B vale 1, el valor de la salida ha de ser 1 para este caso y 0 para este caso. Tenemos que la salida siempre es el valor contrario de C. Así que a la salida, a la entrada, perdón, de 3 lo que podríamos conectar es el valor negado de C. De esta forma tenemos implementado a la, eh, con este multiplexor de una variable menos esta función lógica. En estos casos, en los casos de una variable menos, siempre nos vamos a encontrar que las entradas de datos o bien va a valer 0, o bien va a valer 1, o bien va a valer la variable que no hemos conectado, en este caso la c, o la variable negada. No vamos a poder tener más casos, siempre van a ser estos casos. Igual que en el caso anterior, cuando teníamos las mismas variables de selección que las mismas variables de, de, en la función, siempre los valores de entrada o eran 0 o eran 1. ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el siguiente caso, que sería una variable más en la función. Fijaros, ahora con este mismo multiplexor, de este número de entradas de selección, dos entradas de selección, vamos a intentar implementar una función de cuatro variables. El procedimiento va a ser lo mismo que hemos hecho antes, vamos a escoger dos de estas variables, por ejemplo, a y b, conectamos a y b aquí, y lo que tenemos que hacer es ir analizando para cada uno de los casos de, de valores que pueden tomar a y b, que tenemos que conectar en cada uno de estas entradas de datos. Ahora, en lugar de tener que mirar dos casos, dos posibles salidas, nos vamos a encontrar que vamos a tener que ver cuatro, cuatro variables. Cuatro casos, perdón, porque corresponderán a dos variables. Hay dos variables que no estamos conectados. Vamos a verlo con el primer ejemplo. Por ejemplo, cuando A vale cero y B vale 0, nos encontramos cuando A vale 0 y B vale 0, nos encontramos que tenemos estas cuatro posibles salidas. Estas cuatro posibles salidas las vamos a tener que eh, poner en función del valor de las, de las variables que nos hemos conectado, es decir, de C y D. A veces, para estos casos, en lugar de trabajar directamente en la tabla de verdad, va bien hacerse unas mini-tablas que extraen esa información. Fijaros, estos cuatro casos de aquí yo puedo coger y representarlos dentro de esta primera tabla. Entonces aquí yo pondría C y D y aquí pondría el valor 0, 0, 0, 1. Y yo lo que tengo que conectar en D0 es lo que quiera que sea que represente esta tabla de verdad. ¿Esta tabla de verdad qué representa? Pues esta tabla de verdad, si os acordáis, representa la función and de C y D. Así que yo aquí lo que tendría que conectar es una and de C y D. Y tengo que hacer este análisis para los cuatro casos. Por ejemplo, este era cuando A igual a cero y B igual a cero. Cuando A va vale 0 y B va de 1, que sería el siguiente caso, es lo que hay en D1. Pues vamos a ver, serían las cuatro siguientes combinaciones, aquí tendríamos 0, 0, 1, 1. ¿A qué es igual esto? ¿A qué corresponde? Pues fijaros que esto, si aquí tengo la variable C y la variable D, que no las había puesto, esto es justamente la variable C. Y así que aquí tengo la entrada. C. Siguiente caso, cuando A vale 1 y B vale 0. Son estos cuatro casos de aquí, esto es C y esto es D y ahí tengo 1, 0, 1, 0. ¿A qué es igual esto? Si os fijáis esto es igual al valor de D, por tanto aquí conecto D. Y ya el último caso en el que A vale 1 y B Vale 1. En este caso, lo que tengo son estos, estas cuatro combinaciones de aquí. Aquí tendría c y d, les traigo esta pequeña tabla de verdad de aquí, esta subtabla, la pongo aquí, 0, 0, 0, 0 para poderlo ver de forma más clara. Y aquí esta función, pues la función de salida o lo que viene, lo que podría representar esto, es la función 0. Con un 0 aquí, yo ya Tendría representada eh, la, estos cuatro casos. Quiero remarcar dos cosas. La primera es que estas tablas, estas cuatro mini tablas, subtablas que he hecho aquí, no sería estrictamente necesario eh, mostrarlas, crearlas, porque podríamos trabajar directamente en la tabla de verdad lo que si a veces escogemos otras variables este trabajo es más complicado y a veces va bien sacar esta información para ver mejor la función que se implementa, ¿ok? Lo segundo que quiero remarcar es que fijaros que aquí ya se está complicando el tema y que en la entrada ya no tengo solo ceros o unos, o ceros, unos y una variable y esa variable sin negar, sino que también puedo llegar a tener puertas lógicas, como aquí en este primer caso era una AND entre C, y de esa puerta o, o, o, o esa puerta aparece porque he escogido el caso o como variables de selección A y B. Si yo escogiese otras variables de selección, podría ser que aquí no usara ninguna puerta A en las entradas de datos o podría ser que escogiera eh, o que necesitará más puertas. Dependería de los casos con los que me encontraría yo en esta agrupación de casos que hago de, de la tabla de verdad. Así que si queremos implementar la función mínima, la que utilice menor número de puertas, no me queda otra que probar todas las combinaciones de variables a la entrada de selección. Dicho de otra forma, no tendría que quedarme con el caso en el que he escogido A y B, tendría que mirar después qué pasa si escojo A y C y si escojo A y D, o, ¿y si escojo B y C? O el último caso, C y D. Tendría que mirar todos esos casos. ¿vale? Vamos a hacer un segundo ejemplo en el que para esta misma función lo que hacemos es, en lugar de escoger A y B, escogemos otro caso. En particular, vamos a ver qué pasa si lo que hago es conectar aquí la B y la C. ¿vale? Vamos allá. Ahora sí que va a ser más fácil trabajar con esas subtablas porque los subconjuntos de casos que voy a marcar en la tabla de verdad eh, no están juntos. Así que, si no tenemos la práctica, cuando tengamos la práctica podremos hacerlo directamente sobre la tabla de verdad, pero ahora que no tenemos la práctica es mejor sacar esa información. Como lo que he escogido para las entradas de selección son B y C, estas subtablas van a depender siempre de A y D. A y D, A y b, A y D. Y los valores de entrada van a ser o 0, o 1, o alguna de las dos variables de negadas o sin negar, o una puerta que opere esas dos variables. Me voy a poder encontrar con cualquiera de esos casos. Vamos a ver cómo, cómo sería. ¿Ok? Así que empezamos aquí cuando b vale 0 y c vale 0. Estos son este caso de aquí y, fijaros, B y C valen 0 y este caso de aquí. Por tanto, aquí me encontraría con 0, 0, 1, 0. Fijaros que esta función lo que es, es el Minter 2, que es A por D negado. Así que aquí lo que tendría es A por B por D, perdón, A, por D negado. Vamos a ver el siguiente caso. Cuando B vale 0 y C vale 1. Cuando B vale 0 y C vale 1, la entrada de datos que tenemos a la salida y que está seleccionada es D1. Vamos a ver qué vale la función para, para esta combinación. Cuando B vale 0 y C vale 1 son estos dos valores y estos dos valores de aquí. Así que la función que tendría que mirar, que vendrá determinada la función en términos de A y D que tengo que implementar a la entrada de 1, es la que viene representada por esta tabla de verdad. Fijaros que esto es una exor de A y D. ¿Ok? Siguiente caso, cuando b vale 1 eh, y c vale 0. Esto es este de aquí, que serían estos dos ceros, y este de aquí, que serían estos dos ceros. Por tanto, aquí tengo 0, 0, 0 y 0. Toda esta función vendría representada por un 0 y aquí conectaría el 0 en D2. Y ya por último lo que me quedarían serían estos dos ceros de aquí y estos dos unos de aquí que corresponden a los casos de B y C igual a 1. B es igual a C es igual a 1 que lo que hago es, eh, lo que sele selecciona es la entrada D3 y lo que tendría que conectar en D3 pues sería algo que, ven, que represente a la función 1. 1, 0, 0. Fijaros que esta tabla podría representarse con a negado. A la salida siempre tenemos el valor de la a negado. Así que aquí podría poner a negado. ¿Cuál de estos dos casos sería el mejor? Aquí yo utilizaba únicamente una puerta a cuando he escogido a y b. Y cuando he escogido B y C, estoy utilizando dos puertas lógicas. Así que en cualquiera de los casos, sería mejor escoger A y B, porque utilizo menos puertas, que el caso de B y C. De todas formas, tendría que ir haciendo pruebas con todas las posibles entradas de selección para ver en qué caso utilizo menor número de puertas. Fijaros que cuando he hecho esta segunda prueba, ya en, se en la segunda tabla, He obtenido una segunda puerta, aquí ya podría haber parado, no, no hubiese importado seguir para ver cuál tiene menor número de puertas porque aquí al encontrarme ya con una segunda puerta ya sé que es un caso peor que el anterior y ya podría seguir probando el siguiente, ¿ok? Siempre, a no ser que se nos pida explícitamente que haga todos los casos, que él muestre sus valores, etcétera, yo puedo quedarme, yo puedo... Uh, parar y hacer alguno de, de, de estos casos, eh, pararme en alguno de estos casos intermedios en los que ya veo que la solución es peor. Ok, y por el momento esto es todo relacionado con multiplexores. En el siguiente vídeo vamos a acabar de ver todo el tema eh, o, o todo lo relacionado con los multiplexores. En particular vamos a ver cómo podemos construir multiplexores más grandes con otros multiplexores eh, más pequeños. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.